Bien, ¿qué tal? Egunon. ¿Eh, Egunón, ¿Eh, aquí muy bien. Bueno, ¿qué tal, ¿qué tal lleva estos días, precisamente ya de pre-campaña? Porque el viernes ya entramos en la oficial. Eso ya va a ser sí. un día de locos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como suele ser habitual en las campañas. Efectivamente, sí. lo que pasa es que, como tú dices, estamos de, de pre-campaña y además con, con digamos las decisiones del, del PNV del gobierno vasco de, de, de celebrar las elecciones para julio, pues llevamos en realidad en pre-campaña muchísimo tiempo, así que sí, ya, ya viene la recta final, la bueno, locura total. Ya, ya nos queda ya, ya queda poco, ¿no? Ya nos queda poco a los ciudadanos para escuchar los mensajes. Por cierto, ¿qué eh, mensaje le gustaría transmitir a Miren Gorchategui? Ya sé que todavía no se puede pedir el voto, ¿eh? No se puede pedir. No, pero bueno. no. No, no se puede pedir de todo, pero bueno yo creo que lo vamos desgranando verdad últimamente bueno yo yo creo que en general bueno hemos acabamos de o estamos todavía pasando una pandemia que, que en el desde la, en el aspecto sanitario nos ha, nos ha dejado muchísimo sufrimiento pero sobre todo una pandemia que sabemos que además de ello nos va a dejar unas secuelas económicas y sociales muy graves y que hay que tener bueno pues que, que, que el gobierno a quien toque gestionar todo esto pues va a ser un gobierno fundamental que va a determinar el futuro de las próximas generaciones de, de los vascos y de las vascas sobre todo porque, porque nos jugamos el, el seguir eh, con las cosas tal como estaban y, y seguir repitiendo los mismos errores y, y que nos lleven a, a las mismas circunstancias no solo por ejemplo si nos fijamos en la aparición de virus que está directamente relacionado con, con un sistema productivo que no respeta eh, al medio ambiente sino también con, con, la, con la capacidad después de resiliencia y de respuesta a una crisis así eh, con los servicios públicos pues eh, pues de medidos y con una capacidad también productiva pues muy escasa entonces eh, y, y con un, y también y con un sistema de cuidados en general pues muy muy poco muy poco cuidado valga la redundancia entonces nos jugamos el seguir en esa lógica o, o cambiarla. Y, y, y es ahora precisamente esta pandemia nos da la oportunidad de ver dónde, dónde hemos fallado como sociedad, como sistema, y, y cambiar y hacer un, un mundo mejor. Por lo tanto, las decisiones que tome este gobierno van a ser fundamentales para las próximas generaciones. Eh, por su comentario, eh, lo que atisbo es que la crítica no solamente está en lo que puede haber sido la gestión puntual de esta pandemia, sino que algunas de las consecuencias de los fallos han venido derivados de situaciones anteriores, ¿no? absolutamente, quiero al final a ver, la pandemia es la, bueno, la pandemia es verdad vamos a decir que es, es algo eh, natural entre comillas porque no obedece directamente a la gestión de nadie, pero bueno, si si rascamos un poquito la, la la relación entre, entre el sistema productivo y, y la aparición de nuevos de estos virus tan tan letales la verdad es que es directa y eso está ya eh, pues eh, extensamente y largamente y eh, desde hace tiempo demostrado por por, por, la, por la ciencia pero más allá de eso que te digo que que ni siquiera eso es algo absolutamente natural eh, la respuesta que le damos como sociedad a los problemas a los que nos enfrentamos incluso como si son una una una pandemia o o una inundación tienen que ver con, con los sistemas de protección con los que nos dotamos y ahí hemos fallado estrepitosamente. Bueno, lo cierto es que ahora mismo estamos ya afrontando una, una nueva fase, ¿no? en la fase que, que ahora mismo tenemos en estos momentos y con esos rebrotes y con preocupación. ¿Le preocupa, por ejemplo, que se esté hablando y que hablen eh, algunos gobiernos sobre eh, que podríamos de nuevo volver a un estado de alarma? Porque eso complicaría todavía mucho más las cosas. Si tuviéramos que volver a un estado de alarma sería una malísima noticia, porque eso querría decir que nos, nos están complicando las cosas. En todo caso, yo creo que el estado de alarma, la declaración del estado de alarma ha servido para tomar medidas que de otra manera no hubieran podido tomarse. Con lo cual, si nos encontramos con una situación sociosanitaria que reclama, que requiere de un estado de alarma para poder tomar decisiones eh, firmes, que hagan frente de una manera efectiva a los peligros de la pandemia, pues habría que hacerlo. Yo no me preocupa el, el tener que declarar un estado de alarma, sino, sino que estar en una situación que requiera la declaración del estado de alarma. Bueno, pues esto ya veremos a ver qué es lo que sucede. Ahora, desde luego, lo que hay que hacer es implantar medidas. Usted no estaba muy de acuerdo con algunas de las que se estaban anunciando o planteando ya desde el propio gobierno. ¿Cuáles serían sus recetas para, para el futuro, para mejorar el futuro? Porque estamos ahora mismo ya con una crisis económica, eh, iba a decir en ciernes, bueno, realmente estamos metidos en ella ya. Sí, hombre, pues yo creo que, que lo que ha hecho, lo que ha hecho esta pandemia es venir a, a, a ratificar y a confirmar nuestras bases, nuestros principios eh, políticos de base, quiero decir, por ejemplo eh, que es necesario tener unos servicios públicos de calidad es, es una pelea, digamos, clásica de la izquierda de la izquierda política eh, es algo a lo que las, las derechas gobernantes pues han, han dado la espalda, han privatizado los, los servicios públicos y ahora más allá de, de esta concepción teórico-política de que los servicios públicos deben ser buenos de calidad y deben estar garantizados, pues esta pandemia lo que nos demuestra es que eso no es un interés político de unos cuantos, sino que es realmente lo que responde a la, al interés de la mayoría social. Eh, entonces, eh, por, por ejemplo, ¿no? este es, los servicios públicos tienen que ser eh, fortalecidos, reforzados, porque en los últimos años han ido debilitándose, han ido privatizándose y, y con ello ha ido precarizándose también las condiciones de trabajo de, de quienes de quienes eh, participan de, de dichos servicios. Y, y, y por otra parte, yo creo que también esta pandemia ha es, ha mostrado otro de las de los principios y de los eh, requerimientos clásicos de la izquierda política y es que la, la fiscalidad el sistema fiscal que permite eh, pues, adquirir ingresos a, a, al Estado o a un gobierno para poder hacer un gasto público que, que sostenga esos servicios públicos eh, la fiscalidad tiene que ser justa y progresiva y que no podemos estar perdonando eh, impuestos a quienes más facilidad tiene para pagarlos, como por ejemplo ha pasado en y rebajando el impuesto de sociedades eh, pues año tras año eh, abriendo la brecha de, de carga impositiva con otros con respecto a otros estados y lo que no podemos también es tener la, que, que, que las rentas del capital perdón que las rentas de trabajo sean quienes sostengan tres veces más el sistema de, del gasto público que las rentas del capital es decir, el, el sistema fiscal tiene que ser justo progresivo y suficiente para hacer frente a los gastos que que, que, que requiere que requiere un estado o un gobierno gobierno. Y en este caso, eh, y sobre todo llegó, la, la pandemia nos, nos muestra, eh, sobre todo cuando vamos a ver que, lo, que el nivel de ingresos va a ser menor, porque porque la gente va a tener menos dinero para pagar sus impuestos, porque va a tener menos dinero para, para consumir, porque hay mucha gente que pierde su trabajo, eh, es decir, tiene menos capacidad de aportar eh, por vía impositiva, pues el momento, eh, si siempre hubiera sido el momento, desde luego ahora especialmente es el momento en el que los, los más ricos, los que más tienen, sean solidarios con esa, con esa sociedad que les ha, que les ha digamos, eh, puesto a disposición una estructura socioeconómica que les ha permitido ser ricos. Así que es el momento de la solidaridad de los que más tienen. Siempre lo hubiera sido, pero especialmente ahora. Y eso me imagino que esa responsabilidad de esa situación que se está generando en la fiscalidad se la atribuye directamente a, la, a las estrategias que hace el propio Partido Nacionalista Vasco, desde el gobierno. Sí. Claro, lógicamente, mira, la, eh, hay una, hay un dato, bueno, desde luego, la, la brecha fiscal que existe en, en, en Euskadi con respecto a otros países, digamos, con unas rentas parecidas, es, es bastante, es bastante, importante, y, y hay una cuestión que y es que, por ejemplo, eh, eh, cuando el, el, el país vasco es el, o sea, es Euskadi, que es la comunidad autónoma más atractiva después de Madrid para la implantación de empresas, pero no porque no porque se les ofrezca un, un tejido industrial, una sociedad y un gobierno que le que ayude a cosa que, o sea, que favorezca, digamos, la implantación de empresas, sino porque es la más barata, pero la más barata en el, en el mal sentido de la palabra, es decir, es la que la que les permite eh, mover sus negocios de una manera más independiente de su compromiso con con la sociedad en la que en la que están trabajando y están operando, así que sí, en Euskadi tenemos hay una tarea pendiente con, con los impuestos a las rentas del capital y a los más ricos, muy muy importante. Antes ha mencionado también cuando estaba respondiendo acerca de cuestiones que habría que tener presentes, eh, no sé, estaba hablando también de la publicación en cierta medida, ¿no? De algunos de los servicios que habría que tener. Claro, y esta, por ejemplo, yo creo que también es otra de las enseñanzas de la pandemia, algo que nosotros también hubiéramos eh, siempre defendido y que es eh, un, un, una reivindicación también propia de la izquierda política y que esta pandemia revela como, digamos, una verdad objetiva, una necesidad objetiva de la mayoría social. Y es, por ejemplo, eso, publicar las, las residencias eh, el cuidado, el cuidado de las personas mayores no puede ser un negocio. Eh, no puede ser un negocio porque cuando se convierte en negocio se convierte en precariedad laboral para quienes están prestando el servicio y sobre todo desprotección para quienes lo están recibiendo. Con lo cual eh, es, es un ejemplo clarísimo de, de que la, la, la privatización no es una buena receta para... para para prestar los servicios públicos o, o lo podemos ver también en, en la gestión de los residuos. Eh, ¿A dónde nos lleva la privatización de la gestión de los residuos? Que es un servicio público porque cuando se convierte en negocio, pues resulta que, que la lógica empresarial de obtener el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo posible pues nos lleva a accidentes como, como, en el, como el de Saldívar y, sobre todo, si además el control de, de la gestión no funciona como es eh, debido pues entonces surgen o se, se producen los los accidentes pues que, que hemos conocido ¿no? que, que se ha llevado la vida de, en este caso de Joaquín y Alberto Bueno ha mencionado la política de izquierdas aquí me va a permitir que, que enganche ese hilo precisamente porque si hay una cosa que ustedes están transmitiendo casi en cada comparecencia es la necesidad de un gobierno eh, en el que tres fuerzas progresistas en Euskadi se pongan de acuerdo para hacer alternativa a al Partido Nacionalista Vasco. El problema está que no parece que sea posible, ¿no? No parece que esos, eh, esas llamadas eh, sean prestadas atención por parte de Euskal Herria o del Partido Socialista de Euskadi. Bueno, yo creo, si fuera fácil, si eso fuera fácil ya se hubiera producido hace tiempo, pero yo creo que es una de las anomalías vascas, es una de, de las paradojas de Euskadi y es que teniendo una mayoría social de izquierdas, eh, resulta que siempre ha gobernado a la derecha y, y eso no es lo que la ciudadanía quiere, entonces para empezar eso es una anomalía que, que, que, que está revelando algo y que, y, que, y que lo que revela es la dificultad para las izquierdas de este país de ponerse de acuerdo, ¿por qué? Bueno, pues por otras cuestiones que todos conocemos y que tienen que ver más con una conciencia. ...de del, del sujeto político en clave, en clave nacional. Por lo tanto, esa es la realidad de, de nuestro país. ¿Difícil? Claro que es. Porque ya te digo, si no fuera difícil, se hubiera producido. Pero, siendo difícil, eh, es lo que responde mejor a lo que quiere la mayoría de la ciudadanía vasca... ...por una parte con lo cual es una cuestión de de, tra, de, de ejecución democrática... ...es decir, de, de traslación del deseo de la sociedad a la práctica política... ...y luego además yo creo que es una necesidad... ...una necesidad que todos que los postulados que, que, que defiende la izquierda... ...que es algo de lo que, está, ¿no? lo que estaba planteando ahora... ...y es el, los servicios públicos de calidad... Eh, la, ...las condiciones de empleo dignas y suficientes... ...para una calidad de vida material eh, digna... El, de, una fiscalidad progresiva y justa y suficiente para hacer frente al gasto público. Eh, todos estos valores propios de la, de la izquierda eh, son más necesarios que nunca que puedan plasmarse en, en el próximo gobierno de Euskadi porque, como te decía antes pues nos jugamos el futuro de nuestra sociedad Ayer, aquí mismo, y Tucha presidenta del Euskadi Burbachar decía que mucha gente en el PSOE preferiría una alianza con Euskal Herria Bildu y hablaba de Podemos eh, pero que igual no es el momento ahora que igual se explora en el futuro bueno, yo creo que efectivamente mucha gente lo desea y sobre todo hay una cuestión importantísima y yo estoy segura de que de que la gente que vota al Partido Socialista de Euskadi que los votantes socialistas en su inmensa mayoría prefieren también esta alianza, que cuando votan socialistas están votando eh, con ese espíritu con, de digamos de valores políticos de, de la izquierda y que y que si si bien pues, se pueden sentir eh, pues recelosos de, de un pacto con, con e. H. Bildu, E.H. Bildu A la hora de la verdad, cuando cuando piensan en, en la acción del gobierno y, y a dónde nos llevan las decisiones de, del gobierno Lo que realmente prefieren es esa alianza y no la otra Con lo cual eh, yo, yo no creo que sea una cuestión de futuro Es una cuestión absolutamente de presente, de necesidad del presente Bueno, me imagino que la carta de presentación está clara, ¿no? Si uno mira el gobierno de Madrid, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? las posibilidades que hay de ponerse de acuerdo, quiero decir, entre Partido Socialista y Unidas Podemos, por ejemplo efectivamente digamos yo siempre siempre lo recuerdo acordémonos de cuando Sánchez decía que no podría dormir tranquilo si si estuviera Pablo Iglesias en la Moncloa pero en política la realidad obliga y, y, y es verdad que en que, que en el Congreso durante cuatro años Pedro Sánchez se ha negado a llegar a ese pacto de gobierno pero al final ha tenido que hacerlo porque si no lo que venía lo que venía en esa negativa a a hacer lo, lo que hubiera sido natural hacer hace cuatro años, pues lo que venía era un, un boxe impo, eh, un con, con mayor con fuerza creciente y, y claro y una alternativa de gobierno que da mucho miedo con lo cual ha, ha pasado ya en, en en el contexto del Estado español, que no nos pase en Euskadi. Eh, ¿Realmente ve más cerca a Euskal Herriabildu, por ejemplo, de un, eh, de un proyecto de tripartito de izquierdas que, por ejemplo, de un proyecto más nacionalista con el Partido Nacionalista Vasco? Aunque ya sé que las diferencias ahora mismo en torno al autogobierno pues ha, volvieron a florecer ¿no? Eh, en el día de ayer, claro pues yo creo que ese es el dilema al que se enfrenta E.H. Bildu y es el dilema al que se ha enfrentado siempre y es priorizar el eje, digamos, de izquierdo el eje, el eje nacionalista identitario entonces ese dilema también está presente hoy en día y ese dilema además se, se ve, se lee en muchas de las de las declaraciones de algunos de sus líderes cuando todavía hoy apelan al entendimiento eh, con el PNV para, para crear un polo soberanista al estilo catalán que por, por otra parte pues no, no lleva a ningún sitio, o bueno, o lleva desde luego a un muy mal sitio. Eh, claro, esa pulsión existe y, y, y se manifiesta, pero bueno, yo creo que hay otras otras otras posibilidades y sobre todo hay otras decisiones de la mayoría seguro ya te digo, al igual que en, el, que en el Partido Socialista de Euskadi, entre los votantes de H. Bildu, hay una mayoría que favorable a... a a perseguir estos, este proyecto en clave de izquierda y no en clave identitaria. O sea, que cree que no es un anacronismo esto de hacer alternativa de izquierdas, ¿no?, al Partido Nacionalista Vasco, ya lo que representa. Ni muchísimo menos. Lo que es un anacronismo, anacronismo decía ayer, es precisamente... Eh, debilitar los servicios públicos, eh, es dejar caer en empresas estratégicas como nuestro, o sea, es la naval, eh, es utilizar el, el, el, el, el gobierno como, como patrimonio propio, eso es un anacronismo. Y, y un gobierno de izquierdas es una necesidad. Eh, eh, por cierto, que le, ¿le ha disgustado eso de que el Partido Socialista no haya propiciado una comisión de investigación, por ejemplo, para ver los vínculos de los gobiernos de Felipe González con el GAL? Pues sí, sinceramente sí, la verdad. Yo creo que es algo que, que, se, que no se entiende. Eh, es verdad que Felipe González ha sido presidente con, en las islas de su partido, pero bueno, eh, no importa. Eh, justicia, verdad, reparación como garantía de no repetición, yo creo que eso es un lema, eso es un, un, un lema, no, perdón, eso es un valor eh, que tiene que ir por delante de cualquier sigla y, y sabemos efectivamente, sabemos que, que hubo terrorismo de Estado mientras Felipe González era presidente, sabemos, tenemos la intuición y tenemos la convicción de que la relación entre, el Felipe, entre Felipe González y la, la creación y la operación, la operatividad de los GAL pues bueno, existió, eh, pero necesitamos saber muchísimas cosas eh, que no sabemos todavía, y, por, y una comisión de investigación en el Congreso nos aclararía, arrojaría muchísima luz sobre lo que pasó y sobre las, las responsabilidades políticas de cada uno de los actores del momento. Por lo tanto, claro que es una mala noticia que el Partido Socialista, eh, pues. Eh, que Alvavilla tenga, tenga esas inercias y, y le pesen tantísimo esas mochilas del pasado. Bueno, eh, imagino que tuvieron que hacer alguna llamada, ¿no?, a Madrid también, porque aquella precipitada eh, decisión que había tomado el portavoz de Unidas Podemos, ¿no?, lanzándose a la piscina diciendo que no iba, a, en principio, a atender aquella, aquella comisión, aunque luego se ha votado a favor, claro, ¿no? Sí, claro, no no cabía no, no, no, otra posibilidad. De, de todas maneras, cuando se formuló aquella pregunta, la, la propuesta de creación de la comisión ni siquiera se había registrado, es decir, tampoco era, no era una decisión de partido. Era, Yo creo que cuando se hizo esa pregunta, sobre todo la respuesta eh, partía de una perspectiva y era de que de, de, de la constatación de que esos papeles ya habían sido desclasificados hacía muchísimo tiempo y que habían sido sobre todo public, public, publicados Aquí también, es decir, era un, el contenido de esos papeles era era conocido hace ya unos años. Entonces que el hecho de que de que surgieran precisamente en medio de la campaña electoral vasca, pues claro, suscita muchos muchos interrogantes del por qué justo en este momento. Pues yo creo que sobre todo respondía a a, a esa a esa sorpresa porque de repente se convierta en algo en algo central en este momento entonces desde esa perspectiva se formuló esa, esa respuesta una respuesta que no fue para nada afortunada porque las respuestas tienen más vuelo de aquel eh, de, de la perspectiva de quien de quien da las respuestas y, y entonces se generó un disgusto lógico un disgusto que, que percibimos todos nosotros eh, Claro que, que, que llamamos y dijimos, bueno, eh, comprendo el, el lugar desde el que se formula esta respuesta, pero realmente esta respuesta tiene un alcance muchísimo más amplio del que has calculado y no es para nada lo que, lo que concuerda con, con lo que defendemos y lo que esperamos de, de nuestro partido político. Así que, bueno, eh, pero inmediatamente pues se dio cuenta también de que sí, de que había sido una frase desaf desafortunada, una contestación desafortunada, eh, y, y se rectificó Y lógicamente, cuando ya se registró la comisión, votamos a favor. Claro. Pues sí, eso es lo único que no prosperará, porque Partido Socialista, PP y Vox, pues sumaron sus votos en el día de ayer, ¿no? Esa es la es realidad. Bien. Bueno, eh, una cosa miren en que mañana hay una mañana hay una reunión también telemática del gobierno vasco con el gobierno central para hablar de transferencias, de las transferencias que ya puede iniciarse el camino. Eh, ¿Usted también coincidía con Euskal Herria Bildu en que este no hubiese sido el mejor contexto de hacerlo ahora mismo que estamos a las puertas de la campaña por aquello de que pueda haber aprovechamientos o cree que no, no ha lugar a preocuparse? No, absolutamente. Yo creo que, que, el, que el PNV ha, ha, ha utilizado todo este proceso de confinamiento, pandemia y todo ¿no? eh, eh, como como, un, eh, como una campaña electoral constante. Eh, y yo creo que además hay muchísimos elementos que, lo, que así lo corroboran y, y este es uno de ellos, pero eh, acordémonos también. El viernes pasado se abría la, la frontera con Cantabria dos días antes de lo que hubiera sido lo general. ¿Por qué esa precipitación? Bueno, y Casualidad, luego Revilla ya dijo que, que obedecía a una insistencia del, del Endacari en, en hacerlo así y, y en hacer la foto y todo esto. Es decir, sí, el PNV está en campaña electoral y está aprovechando su, su posición de gobierno para, para poder hacer llegar a la, a la ciudadanía esta, esta imagen de, de gestión eficiente. Es una pena. Pues miren, gorchategui candidata al Endacari por el Carrequín Podemos, le agradecemos el que haya estado esta mañana con nosotros, tendremos oportunidad de seguir hablando, pero ya dentro de la campaña electoral, que es lo que corresponde también, ¿no? Sí, pues muchísimas <risa> gracias a vosotros. Vale, ahora es que ricasco. Venga, abur. Abur.